De inmediato vamos a conversar con el ministro de Economía, don José Luis Parada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este Hora 23. Eh, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Acabo de ver que en las personas en determinados grupos van a poder ir a cobrar otras personas por ellos. ¿No es cierto? En el caso de los jóvenes de 18 y 19 años, ¿también van a poder cobrar otras personas por ellos? No, el bono universal en este caso, que es el que ya viene a completar toda la política de lo que es una transparencia en la, en la ayuda que se ha dado a los hogares bolivianos, dado el problema que hubo del coronavirus, y es mediante la transferencia de estos bonos. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de canasta familiar efectivamente ahí ten, teníamos una flexibilidad básicamente que nos permitía eh, que vaya un familiar por ejemplo porque eran personas el grupo uno de los grupos más vulnerables como como fue el como ha sido las personas mayores de 60 años y los discapacitados que acuérdese la pelea de los discapacitados con el anterior gobierno sí. solo dejaron a los ...graves y muy graves y los moderados los dejaron afuera, o sea, no los no los consideraron. Entonces, a partir de aquí es que se ha hecho una conformación, sobre todo de sistemas de pago de distinta manera... ...pero siempre bajo la transparencia de que sale plata del Tesoro, va a los bancos y de los bancos al beneficiario final. Entonces... Para bono canasta, efectivamente, podemos nosotros, puede ir una persona? Por ejemplo, si, un, si una persona mayor no puede salir de su casa, mayor de 65, no puede caminar, lógicamente un pariente puede perfectamente, un familiar puede perfectamente cobrar. En este caso, no. En el caso de lo, de lo que corresponde al, al bono universal, se considera, ...de que primero es indelegable, tiene que ir la persona a cobrar... ...porque se supone que está en una edad entre 18 y 60 años que puede acudir al banco. Indelegable. Los que no pueden cobrar, sí. los que no pueden cobrar en este caso... ...son las personas que ya cobraron bono familia, son las personas que se benefician con la canasta familiar... También los servidores públicos de todos los niveles de gobierno no pueden cobrar este, el, el tema del bono universal porque se supone que con eso nosotros incorporamos más o menos a 8.5 millones ya con este último bono en los beneficios en lo que corresponde a los distintos bonos. Y aquellos que tengan alguna, algún beneficio o ingreso, por ejemplo, los trabajadores del sector público y privado eh, verificados a partir de los aportes de febrero 2020 de las AFPs de las administradoras de fondo de pensiones, sí. y los aportes del 2% por concepto patronal. Y los que reciben pensiones, rentas, jubilación, invalidez, viudez, benemérito, personas notables tampoco pueden acceder al bono universal, con lo cual estaríamos incorporando a la mayor parte de la población boliviana a los beneficios y a esta ayuda que es en apoyo a lo que era la lucha contra el coronavirus. Exactamente, aquellas personas que no perciben ningún tipo de sueldo, no tienen un ingreso fijo ni oficial. ¿Cuántos bonos en total, con, con esto ya, con la entrega del bono universal, cuántos bonos en total se estaría entregando? Estaríamos entregando aproximadamente siete tipos de, de bonos. Sí. Entre los que tenemos las canastas, renta dignidad, el tema de canasta para discapacitados, canastas para el Juana Azurduy de Padilla, canasta para las no videntes también que se incorpora, bono familia, bono universal. Y en este momento tenemos un dato que desde el 3 de abril, hasta el 4 de eh, mayo, de mayo uh -huh. un mes aproximadamente de trabajo, hemos hecho 3.616.369 pagos. Esto quiere decir que se ha hecho un promedio en el mes de aproximadamente 250.000 pagos diarios. Eso ha funcionado en los bancos a pesar de las restricciones que se tenían con cada uno... ...por el tema del horario. Uh -huh. Y la, el tema básicamente del bono ahora, del bono universal... ...que empezamos a pagarlo mañana, que lo suspendimos tres días... ...o sea, tenía que haberse ejecutado el 30... Sí. ...pero por un problema básicamente de cuidar a las personas mayores... ...porque generalmente a los jubilados y, y renta dignidad... ...también se les comienza a pagar... El primer día hábil de mes. Exacto. Y en este caso, como el primero fue feriado, lo trajimos para el 30, nos iba a ocasionar una aglomeración excesiva, sobre todo de las personas mayores. Porque aquí hay que, hay que ser claros, a veces las personas, eh, los adultos mayores, van al banco y lógicamente, si no es el día de su carnet, o se enojan también y quieren cobrar, y no lo va a sacar de la fila por nada. Claro. Entonces, esa manera, eh, y es lógico, yo creo que todo el mundo, y ellos tienen su rutina de ir, ir a cobrar, a veces no quieren que vaya nadie, entonces creo que era un momento muy complicado, se nos iba a aglomerar la gente mucho en las, a partir del 30, por eso se tomó la decisión de ampliar tres días hasta el día de mañana pero también son solamente cuatro días porque ahí se, se junta con el pago de sueldos y salarios del, del sector público. Entonces hay nomás una aglomeración, estos cuatro días posiblemente vamos a tener una aglomeración porque se está pagando sueldos y salarios y se está pagando ya el bono universal y se vienen pagando los que vienen, que no han cobrado de lo que es bono canasta y bono familia, también se incorporan. Entonces, y va a ser más fácil a partir del próximo lunes 11, porque la banca de 5 horas pasa a atender aproximadamente 8 horas. Por lo tanto, va a estar más holgado, por eso aprovecho su medio y su programa para pedirles que tengan paciencia... Son 90 días que pueden cobrar perfectamente su, su bono. Entonces, no va a haber ningún problema y lo que hay que evitar es aglomeraciones. El distanciamiento social es el que tendríamos que mantenerlo porque estamos viendo que a nivel mundial todavía hay problemas y también en Bolivia no somos una isla, también estamos con problemas. Exactamente. Y después de esto ya se viene la parte más... Eh... Creativa de que va a ser para ustedes, para usted como ministro, como autoridad, porque ya va a ser cómo vamos a encender los motores nuevamente para que arranque el aparato productivo de nuestro país. Ya han anticipado que cinco sectores grandes, por lo menos, van a comenzar a, a trabajar. ¿Qué va a pasar con el resto? Esa es mi gran pregunta, ministro. ¿Qué va a pasar con el resto de la población? ¿Cómo vamos a hacer para que el resto también esté produciendo, también tenga ingresos para la casa? A ver, Miriam, aquí hay un tema de que es una discusión mundial. Sí, totalmente. Cada país en este momento. Si usted varias veces he visto en los programas que, que usted tiene también de que orienta cómo en algunos casos está saliendo Alemania. Uh -huh. Hay un caso eh, especialísimo que es el de Suecia que ha llamado la atención. ONU, sí. Y llama la atención porque se vuelve eh, un paradigma en esto Porque resulta que no pararon la actividad económica No usan barbijos, han hecho toda una vida normal Y tienen unos, para el dato que se tenía hasta hace una semana Creo que eran 2.400 eh, fallecidos Así y 24.000 confirmados Y algo excepcional porque... Resulta que España, eh, bueno, ah, manteniendo las diferencias de población, tenía aproximadamente 24 mil fallecidos, o sea, 10 veces más. Entonces, Alemania, que pensamos que ya estaba en la salida, ya empezó a mover otra vez la maquinaria económica, ha tenido una recaída porque se han verificado varios casos y están en este momento viendo cómo vuelven a reconducir. Y el caso emblemático es Singapur, que ya habían dado por vencido el tema del coronavirus, pero de pronto en un día, si no me equivoco, le brotaron como y confirmaron como 2.000 casos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, miren, en lo, cómo se da el tema de la salida. Estamos teniendo problemas en Santa Cruz, hay una buena cantidad de infectados, seguramente vamos a alcanzar un pico. Pero la preocupación principal de la presidente Yanine Áñez es de tener todas las condiciones en los diferentes hospitales, porque lastimosamente, esto lo vimos en las reuniones de los distintos eh, ministros de, de Latinoamérica de Economía, todos coincidían en que ninguno de los países estaba preparado para semejante pandemia. Y lo que es peor... Lógicamente, no permitía el servicio de salud que se tenía en nuestros países poder atender todo lo que ha sido la pandemia. Pero la otra conclusión de los ministros de Economía y Finanzas es que hay que recurrir a créditos y financiamientos para poder atender el tema del coronavirus. Entonces, en Bolivia hay una ventaja de que Casi 80, 85% de la seguridad alimentaria se la tiene en el país. Entonces, si se mantienen las cadenas productivas principales, creo que es lo que está sucediendo hasta ahora. Hay un abastecimiento normal, tenemos una inflación también controlada y lo que hay que buscar ahora es que los principales sectores, por ejemplo, el sector minero, ...que es uno de los que genera la mayor cantidad de divisas... ...el sector de hidrocarburos... ...que es también donde seguramente ya hay una recuperación en los precios internacionales... ...vamos a tener que ir eh, abriéndolos de a poco... ...y sobre todo hay un trabajo que va a ir también de, mano, de la mano del sector privado... ...porque si hay empresas en las cuales ellos pueden hacer sus, propias, eh, sus propios testeos el cuidado de su gente y que funcione estas, estas empresas, también ya se les va a dar las condiciones como para que puedan seguir funcionando. Entonces, el decreto supremo que, que se emitió nos está permitiendo en este momento, vamos a tener seguramente el jueves eh, novedades, porque ahí salen los informes sobre cuál es la situación de cada departamento, de cada municipio. Porque algo, por ejemplo, que llamó la atención es que en el Beni, que fue el último departamento en tener confirmado de coronavirus, ahora se ha desatado una, un, una confirmación de varios casos. Entonces, no es fácil la, el control de la pandemia y aquí también hay que comenzar a ver también cómo, como usted dice, mantenemos una salida gradual, ...a la economía y volver a normalizar lo que son las diferentes actividades. Solo le doy un ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene, por eso han cortado muchos vuelos aéreos... ...la contaminación puede ser de 18 en un, en, en una, en un vuelo, por ejemplo, son las posibilidades. Pero en un estudio jurídico, o profesionales o en otras actividades solo son dos... Entonces, depende de cada actividad la posibilidad de contagio que se puede dar y esos son los factores técnicos y sobre todo de salubridad que tiene que darlos el Ministerio de Salud para abrir de una manera gradual la economía en los distintos departamentos complicada realmente la situación ministro, pero bueno, vamos a estar pendientes de las determinaciones que ustedes tomen, lo cierto es que usted también lo sabe, eh, toda la población está ansiosa de una vez de tratar de volver a retomar sus actividades económicas para no seguir con este con este paro en el que hemos estado más de un mes ¿no es cierto? Vamos a esperar justamente lo que ustedes decidan, gracias por haber conversado con nosotros Miriam, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y otra vez reiterar de que si comenzamos a pagar mañana, por favor, si se ve mucha aglomeración, esperar un poco Exacto. que al final están garantizados los recursos y lógicamente se va a pagar a todos y tienen 90 días para cobrar cualquiera de los bonos desde el momento en que iniciamos el pago. Un saludo, que Dios los bendiga. A usted también, ministro. Gracias y muy buenas noches.